Yeah. Es un día cualquiera pero Pero ya no estás tú Y nunca pensé que iba a amar a alguien tanto Pero claro que sí Solo tú no hallaba la manera de cómo iniciar una conversación contigo Pero bueno ahí va, como en los viejos tiempos ahora quiero escuchar Por tan solo un segundo podrías volverme a llamar He soñado con tu rostro entre un fuerte resplandor Mis ojos se ahogan por falta de tu amor en una caja que descansa en mi sala Con una vela prendida y las luces apagadas Lo siento, si alguna vez fui socarrón Pero amaba verte enojada Aunque a veces no Tu sentido del humor creo que lo heredé Porque aunque sienta que me muero Vuelvo a sonreír después Y Ahora ya no sé qué es lo que va a cambiar Te fuiste sin saber cómo va a terminar La historia de un cabrón que le canta mamá La historia de un cabrón que se le fue mamá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 que ha aprendido a la mala Un remitente que resiste a la fuerza El despertar sin el café por la mañana El despertar sin tu sonrisa y tu mirada estas llamadas para saber dónde andaba Esas llamadas para saber cómo estaba El cabello ha crecido, la casa es un desastre El perro ladra sin saber que no estás aquí Mi papá se hace el fuerte Pero sé muy bien que por las noches ya no duerme